¿Ponte plana planar vía al vuelo? Vale, y ya que son allí, fue una cosa por la montaña. ¿Qué coche prenden? El mío, que lleves rápido. Bueno, ya en ha llegado. Ponte a abuelo. ¿Te acuerdas de mi viva? Claro, en casa suya. Hombre, ya, pero allí. Ah, y suya lo sé. Calla, mira, Astille. Ah, y verdad, vamos a saludarlo. Hola, Pallis. ¿Qué son? Hombre, estos nietos. Ah, ya sé qué Los tiene que dejar el coche talita a la montaña. El tenedas tiene el garaje. ¿Y no tendrán el motor? Sí, y un remolque. Pues a la marcha, aunque se nos pasa el tiempo. Voy a meter la virolla, la leña y todo en el coche. Y os voy a pillar. prender lo que carga de casa. Y a esto, marchenta a la montaña. Oye, este coche no arranca. Tiene que tener un cheo. Ya conozco yo, que no me fío de tú. Este coche no corre nunca. Prétale mes, hombre! Prétale mes. ¡Hombre, que ya la aprieto y no corre mes! ¡Calle mía! Así, y haciendo dedo! Ya paran esas Pero no sé si cogen, ¿eh? Ya paren puesto, hombre. ¿Qué te todos pasa? Que se nos han escapado los es caballos. ¿Has visto para marchaban? Mira, pero allí se veían. Sí, son en medio de un estallo de caballos salvajes. Será complicado separarlos. Allí hay un corral de ganado. Así pueden tirarlos. Voy por el camino, que hay dos que me Los Nosotros siguen con, con las motos y nosotros con el coche. Sí, que después nos van de referencia para tornar al corral. Pero a prisa, que si no se nos farán de noche. Ya han arribado, pues este son. ¿no? en Esperen un rato, ¿a que vengan? Ya tenemos mis caballos en el corral. Ahora, Esteban, mira que galvan. En el feto tenemos otros. Dice, vayan vale, a prisa y nos joten la brina que llena el remolque. Mira, pero... <risa> bueno, ya ha llegado. Pero no he conocido casi. Calla, mira, astille. Ah, y verdad. <risa> Y vamos, a la vamos a meter a Viroya, la leña y todo en el coche. ¿Qué <risa>